Muy bien, acabamos con el primer peje de la mañana. ¿eh? Un hermoso ejemplar. vamos de presentar a Gustavo, un amigo acá de Santi. Buen día, Gustavo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Una mañana perfecto. Bueno, también uno de los guías que le maneja la una de las lanchas Santiago, así que bueno, bienvenido al programa. Gracias por gracias. participar de la nota. Muy bien, gracias a ustedes. Listo. Bueno, Santi, estamos acá ya iniciando la jornada, sacamos el primer peje.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 Bueno Aníbal, acabamos con otro peje de la Picasa, acá junto a Santiaguito Herley, una excelente guía muchachos. We'll Bueno, seguimos anti-bárbaro. con otro acá de Aníbal, felicitaciones, muy linda la pesca viene muchachos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 seguimos con los lindos pejes, muy buen tamaño, muy lindo, muy parejo el pescado bárbaro Y veníamos con un doblete, veníamos con un doblete, o se nos desprendió una ahí en el, en el camino.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 Con Santi Un doblete Espectacular Mirá Levantalo ahí Mirá que pescados. Un hermoso doblete Bueno, che Esto Habla a las claras De la población de pejerrey Que tiene esta laguna ¿eh? Muy bien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 Bueno Santi, espectacular. espectacular, felicitaciones, che. Todo pescado parejo. Qué pescado, qué pescado, mira Aníbal, mira, mira. Espectacular, espectacular. Qué pescarray tiene esta laguna, todo parejo, che. Miren qué pescado. Una barbilla bueno, felicitaciones Aníbal. Muy buen pescado todo muy parejo Santiago, el pescado todo todo pescado entre 300 y 500 gramos sacado cierto pescado sí. verdaderamente un pescadito hermoso bárbaro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 tus servicios, tus lanches, bueno, contale un poco los servicios que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Eh, disponemos de tres trackers 620 con motores de 40 a 50 HP y eh, 90 HP. Eh, disponemos de tracker con guía, tracker sin guía, también hay hospedaje en la laguna. Así que bueno.